Congreso mutacional y esa capacidad del espíritu, expirar viene de recibir al espíritu, te va a permitir tener otro decididor en tu mente. Por ahora todas tus decisiones las toma el ego y tú le dijiste sí al ego. Nos está enseñando un curso de milagros cómo proceder. Nosotros fabricamos este mundo, todo lo hace la mente. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso mutacional. sf.com Tenés que escribirte.